Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Es un gusto, eh, es un placer, es una alegría estar aquí presentando cuatro libros producidos por los grupos de trabajo en este conversatorio virtual que hemos dado en llamar Migraciones y Resistencias en los Espacios Globales y que justamente comprende la presentación de cuatro publicaciones vinculadas con los grupos de trabajo eh, de CLACSO. Eh, creemos, digamos, desde el área de investigación y en conjunto con la Dirección Editorial también de Claxo, creemos que es muy importante poder, por un lado, mantener la producción de libros de los grupos de trabajo. Discúlpenme que vengo en conversatorios y en actividades virtuales desde la mañana temprano y, perdónenme, les decía que es muy importante, creemos y sostenemos, eh, mantener la publicación de libros de los grupos de trabajo. Y por supuesto, una vez que los libros están eh, publicados, poder difundirlos, poder, poder amplificar, digamos, lo que tiene que ver con su comunicación, con su circulación y con su publicación. Los grupos de trabajo en Claxo producen diferentes eh, conocimientos, diferentes resultados, diferentes productos y los comunican de diversas maneras también una de las maneras en las que comunican el producto de sus investigaciones, de sus trabajos, tiene que ver con los libros, y desde Claxo seguimos apostando a la publicación en formato libro. Seguimos apostando, por supuesto, al conocimiento abierto, a la ciencia abierta, al conocimiento como un derecho humano, como un bien público, ¿sí? a un conocimiento con acceso irrestricto, libre, público abierto sin ningún tipo de eh, digamos restricción o de o de traba para su apropiación social, para su aprovechamiento y para su uso. Pero también desde Claxo seguimos, y como decimos en algunas oportunidades, como dijimos en algunas oportunidades, apostando al libro, al libro como una producción colectiva, al libro como una construcción de sentido también. ¿no? Muchas veces desde la academia contemporánea de las universidades o los sistemas científicos nacionales, se nos invita a producir un conocimiento fragmentado, un conocimiento muy eh, reducido en papers, cada vez más cortos, cada vez más sintéticos. Eh, si son publicados en otro idioma a veces mucho mejor evaluados y mucho mejor en inglés, con lo cual se desacopla de los lectores que pueden aprovechar el conocimiento en el entorno o en la coyuntura o en la situación en la que fue producido. Y también papers que en general son individuales o se tiende a una autoría individual. Por lo tanto, este conocimiento más individual, menos social, más fragmentado. Eh, eh, menos construido como un argumento de sentido, digamos, como un hilván. No porque haya relatos únicos, no porque haya sentidos unilineales. Por supuesto que hay polifonía y hay pluralidad. Pero creemos que apostar al libro sigue siendo una forma de sostener el libro académico, vuelvo a decir, los papers eh, cortos en inglés y de autoría individual. Por lo tanto, esto también es un, y un apuesto y público con el conocimiento. Quería por supuesto felicitar, bueno, sin duda agradecerles a todas y todos en nombre de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, de su secretaria ejecutiva Karina Batiani, que no pudo estar aquí pero que les manda un saludo y una felicitación a todos y todas, y en mi propio nombre Pablo Bomaro, el director de investigación de CLACSO, los grupos de trabajo justamente funcionan dentro de la, de la dirección de investigación, en este caso Estamos trabajando conjuntamente con la dirección editorial Que hoy está representada por Lucas Ablich, Que enseguida nos va a dirigir unas palabras también Pero quería entonces felicitar y agradecer a los autores Voy a nombrar solo a los coordinadores o compiladores de los cuatro libros Seguramente Loreto lo hará luego, pero, pero no quiero dejar de digamos, reconocerles Por un lado, el libro eh, que se titula Estudios sobre el Medio Oriente desde América Latina Perspectivas del Sur, coordinado por Mariela cuadro y por Damián Setón. A ellos dos un, un agradecimiento y una felicitación. Mariela, que nos conocemos hace bastante tiempo, por suerte, ya ha trabajado bastante con, digamos, Claxo en grupos de trabajo anteriores. También Damián, digo, pero con Mariela hemos mantenido intercambios anteriores también. Felicitaciones a ustedes y a los y a los y las autoras de ese libro. El segundo libro, La Migración... Intrarregional en América Latina, sociedad, legislación y desafíos en un mundo complejo, editado por Loreto Correa. Loreto también, bueno, una, una, digamos, investigadora que tiene una larga trayectoria, digamos, en Claxo y, por supuesto, agradecemos y te felicitamos por este libro que además expresa una coedición entre varios centros miembros, que son como cuatro o cinco centros miembros Claxo que se han unido para esta publicación. Eh, en tercer lugar, los rostros, los rostros de la migración cualificada, estudios en América Latina, Claudia Pedone y Carmen Gómez Martín. También agradecemos y saludamos a ambas. Claudia, también una, una investigadora con una larga trayectoria en Claxo, y te queremos felicitar, Claudia, junto al colectivo de. Eh, autores, y junto a Carmen, por supuesto, por este nuevo libro que ustedes están publicando, y por último, simplemente por un orden aleatorio, por último, pero no a lo último, el libro titulado Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el Continente Americano, que es un libro coordinado por Juan Manuel Sandoval Palacios, que aquí está Juan Manuel, también aprovecho para saludarte cálidamente, digamos, Juan Manuel, el próximo año estaremos por tierras mexicanas, visitándote por la conferencia Claxo de junio del 2022 Juan Manuel Sandoval Palacios, Jatson Luis Rebelo Porto, Aurora Furlong y Zacuala, perdón, Aurora Furlong y Zacuala, disculpen, y Raúl Netzahuacosl eh, Luna. Disculpen que desde el sur pronunciar esos, eh, eh, estos apellidos que tienen que ver con la raza y tienen que ver sin duda con la historia mexicana, a veces es un poco complicado y me, y me disculpo por eso. Entonces, simplemente les saludo, les felicito, les agradezco y por supuesto celebro que estemos hoy, aún en virtualidad, aún con las restricciones que la pandemia nos sigue de cierta manera imponiendo, eh, poder encontrar eh, espacios de encuentro, aunque sea virtual, y mantenernos cerca a pesar de la distancia física. Así que realmente muchas gracias, felicitaciones. Les invitamos a todos que ahora van a escuchar cada uno de los libros a conocer estos libros que están en acceso abierto, y dejo el paso entonces a mi colega Lucas Sablitz coordinador editorial de Claxo. Bueno, muchas gracias Pablo, ante todo, bueno buenas tardes a todas y a todos, en nombre de María Fernanda Pampín, mío directora del área editorial, mío y de todo el equipo editorial de Claxo, bueno, queremos felicitar ante todo a las autoras y los autores de los cuatro libros que se presentan hoy, eh, y bueno, estamos muy, siempre es un motivo de alegría poder eh, saber que se están presentando eh, parte de la producción editorial de Claxo, en este caso, eh, parte de la colección de grupos de trabajo, colección que ya tiene programados para este año una veintena de títulos, eh, nos pone muy felices porque son todos libros que fuimos eh, recorriendo juntos en en su construcción, que tuvimos muchas idas y vueltas con los coordinadores para poder llegar hasta las versiones finales. Eh, y me gustaría poder resaltar, eh, sobre todo el trabajo y el carácter colectivo que tienen estos libros, eh, el empeño en editarlos y que estén siempre eh, disponibles en acceso abierto, eh, como una forma de apostar a la democratización del conocimiento eh, no solamente porque los libros se pueden descargar gratis, eh, sin restricciones, desde la página, desde la librería de Claxo, sino también porque la visibilidad que tiene el portal editorial de Claxo implica que tenga un número muy elevado de descargas. Y un número muy elevado de descargas de, de distintos países, desde el continente y muchos fuera del continente. Varios miles de descargas que tienen los libros de CLACSO en general, pero los de grupos de trabajo en particular. Eh, y eso, eh, es un, aparte de ser un motivo de orgullo para nosotros, es también, parte, eh, a parte de los objetivos que tiene Claxo en general y, y el área editorial en particular, de poder eh, poner a disposición de todos los investigadores, investigadoras especializados del continente, este tipo de publicaciones. Eh, no solamente por una cuestión de acceso, sino también de relación, para que eh, los distintos investigadores e investigadoras de la región pueden, tengan la posibilidad de leerse más allá de sus fronteras eh, nacionales, que es algo que no siempre pasa. La idea es poder generar un canon latinoamericano de especialistas, donde, eh, que es algo que muchas veces pasa, que eh, dentro, dentro de las currículas universitarias, eh, se está mucho más al tanto de las producciones de los países centrales que de lo que pasa dentro del mismo continente con, eh, donde tenemos problemáticas similares y una tradición eh, en común. Eh, poder, contribuir, poder contribuir a la formación de ese canon a que nos leamos los latinoamericanos y latinoamericanas entre todos eh, es un, uno de los objetivos que tenemos desde el área editorial. Eh, bueno, vuelvo a recordar que todos los libros están disponibles para descarga desde la librería, y bueno, felicitarlos a todos, saludarlos y darle pie a los verdaderos protagonistas de este evento que son las y los autores de los libros. Perdón. Antes de darle el paso a, a Loreto, simplemente una, un agregado que quería también reconocer el trabajo que hace Rodolfo Gómez en el, en el acompañamiento, en el seguimiento de los libros que hoy estuvo aquí. Bueno, sigue estando ahí, solo que ahora digamos, apagó su cámara, pero quiero reconocer a, a, a Rodolfo Gómez y por supuesto también Natalia Zanatelli, que está también coordinando todo el equipo que conforma el seguimiento o el acompañamiento del grupo de trabajo, así que quería reconocerles también a, a ellos dos. Por el, por, el, por el acompañamiento y porque estos libros también en parte tienen que ver con el trabajo que ellos hacen. Simplemente eso. Gracias. Sigo yo. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto poder moderar este conversatorio, conversatorio virtual sobre migraciones y Resistencias en los Espacios Globales, esta presentación de libros, cuatro libros, ni más ni menos, de los grupos de trabajo de CLACSO. Quiero agradecer primero a Pablo, a Natalia, a Lucas y a Rodolfo por el honor que me han hecho de solicitarme que modere esta, esta mesa con tantos investigadores aquí de por medio. Y sin más, quiero invitar eh, a escuchar el primero. Producir conocimiento desde América Latina no es fácil en ningún área. En primer lugar, debido a que no existe consenso acerca de su necesidad. En efecto, si bien existen espacios políticos que comprenden que la producción del conocimiento es fundamental para constituirnos en una voz a ser escuchada en el debate global, otros sostienen que el conocimiento puede ser importado. Así afirman entonces los coordinadores del primer libro que presentamos esta tarde, cuál es el texto vinculado con Medio Oriente y América Latina, producidos por Mariela Cuadro y Damián Cetón, autores y coordinadores de Estudios sobre el Medio Oriente desde América Latina, perspectivas desde el sur, de la serie Geopolíticas Mundiales desde el sur de Claxo. Quiero recordar, Mariela, Mariela Cuadro es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de La Plata, Argentina, socióloga de profesión de la Universidad de Buenos Aires e integrante del CONICET de la Universidad Nacional de San Martín. Damián Cetón, por su parte, es investigador del CONICET, también sociólogo, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente de la UBA y de la Universidad del Salvador, Argentina. Los dejo con Mariela y con Damián. Adelante, Mariela. Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes a todos y, y a todas. Eh, bueno, quería un poco empezar por agradecer a, a Claxo por la iniciativa de los grupos de trabajo, eh, por todo el trabajo sobre los libros también y con los libros. Bueno, a Lucas, a Rodolfo, a Natalia, nuestro más grande agradecimiento eh, y agradecer también por la organización de, de esta presentación. Eh, la idea un poco nuestra es, eh, yo voy a hablar un poquito sobre el grupo de trabajo, porque también me parece una buena oportunidad para que conozcamos cuáles son los grupos de trabajo, en qué diagnósticos se sostienen, cuáles son sus objetivos. Eh, voy a ubicar el contexto en el que surge entonces el libro que estamos presentando, y luego Damián va a especificar un poquito más sobre el libro en, en, en particular. Eh, como dijo Pablo recién, eh, estas iniciativas que, que, está, que tiene Claxo respecto a los grupos de trabajo, de los libros, eh, creo que, que constituyen una apuesta epistemológica y una apuesta, por tanto, política, eh, que desde el grupo de trabajo Claxo nosotros compartimos. Eh, nosotros creemos, y de ahí surge la idea del grupo de trabajo Claxo y también la idea del libro, es que es fundamental reunirnos entre los colegas latinoamericanos para escuchar nuestras voces y para construir conocimiento propio y que este conocimiento eh, también creemos que tiene que ser colectivo. ¿no? El conocimiento es colectivo eh, y en este sentido también coincido con, con lo que decía Lucas recién acerca de la importancia de este tipo de conocimiento. En nuestro caso, en el, en el caso del Grupo de Trabajo plazo es un grupo que está constituido en torno a un interés común, a una temática común, que es la temática de Medio Oriente, es decir, la idea es juntar, y lo que hicimos fue reunir a investigadores e investigadoras, a la enorme mayoría de los investigadores e investigadoras de, eh, que, que trabajan Medio Oriente, que trabajamos Medio Oriente desde América Latina, eh, ¿Y por qué Medio Oriente? Porque no, por, su, por su importancia, digamos. No, Yo creo que, que Medio Oriente es un, es un espacio eh, geográfico, social, que es un espacio fundamental en las relaciones de poder globales. Eh, bueno, ahora tenemos en, en, estamos en el medio de un debate acerca de Afganistán, escuchamos múltiples voces acerca de lo que pasa en Afganistán, lo que deja pasar en Afganistán. Eh, en general son voces en las que priman eh, las voces del norte, en general son voces que nosotros incluso reproducimos, tendemos a leer más qué es lo que nos dicen desde el norte, y a partir de ahí opinamos más que aquellos y aquellas que viven en esta región del mundo. Eh, es importante porque Medio Oriente es una suerte de representación de la otredad por excelencia para Occidente, es aquello sobre lo cual Occidente construye su identidad, eh, de vuelta, esto también creo que está muy en evidencia en el caso de Afganistán. Y es importante porque como América Latina, o al igual que América Latina, es una región del sur global. Eh, y desde el grupo de trabajo CLACSO, Medio Oriente y América Latina, estamos convencidos de que tenemos que estrechar lazos con el sur global. Eh, por, eso, por todas esas razones nos parece de fundamental importancia eh, preguntarnos hacer un repaso sobre cómo miramos nosotros Medio Oriente, cómo, sobre, cómo miramos Medio Oriente desde acá. Eh, y cuáles son las implicancias que tiene esa mirada sobre nuestra propia identidad, sobre nuestras propias subjetividades. Eh, en este sentido, el grupo de, de, de trabajo Medio Oriente y América Latina tiene un doble objetivo, en un primer punto, esto un poco que mencionaba Lucas, leernos, leernos a nosotros eh, y poder dialogar entre nosotros, poder dialogar simplemente entre nosotros, eh, que somos investigadores e investigadoras que provenimos de distintas disciplinas, de distintas miradas, tampoco todos compartimos la misma mirada, es decir, eh, el carácter geográfico, compartir un punto regional no nos hace pensar igual, pero sí leernos por lo menos, por lo menos darnos el, eh, la oportunidad de disentir. Y en segundo lugar, también poder vincularnos directamente con, eh, con investigadores e investigadoras que también trabajan desde Medio Oriente, evitar esa triangulación. Y justamente el grupo de trabajo está sostenido o, está, o surge a partir de este diagnóstico que nosotros y nosotras hacemos a partir de lecturas y experiencias, que tiene que ver precisamente con que el conocimiento que construimos desde América Latina sobre Medio Oriente está indefectiblemente atravesado por la mirada del norte. Esto un poco que mencionaba Lucas acerca de la currícula, pero también en nuestros propios artículos que publicamos, libros, etcétera en general la enorme mayoría de bibliografía citada y referenciada es bibliografía, eh, tanto de Europa o de Estados Unidos, con lo cual nos, parece, eh, nos parecía importante dejar de reproducir agendas, dejar de reproducir problemáticas, de re, dejar de reproducir miradas, e intentar de a poco ir encontrando algún tipo de voz más singular. Por supuesto, esto se enmarca en una tradición, no, no inventamos la pólvora, no es la primera vez que se hace esto, eh, pero sí intentamos ser, hacer un aporte a esta tradición que existe ya en, en América Latina. Eh, las razones de este diagnóstico consideramos que son variadas, eh, hay una colonialidad del saber claramente en funcionamiento, en donde consideramos que el conocimiento eh, que se hace en Europa y en Estados Unidos, es más válido que el conocimiento que se puede producir acá. Pero hay también un poco esto que, que mencionaba Loreto al inicio de, de, de o con la presentación del libro, que tiene que ver con la falta de consenso sobre si es necesario o no es necesario estudiar Medio Oriente. ¿no? ¿Cuál es la necesidad o cuál es la utilidad para algunos para quienes siguieron el debate que se dio hace no muchos años en Argentina en torno al financiamiento de la ciencia. ¿no? ¿Cuál es la utilidad de estudiar Medio Oriente? Eh, ¿Por qué deberíamos estudiar un lugar que queda tan lejos, que es tan distinto? ¿no? Eh, y por otro lado, este, esta duda, esta, esta puesta en cuestión, viene acompañada una falta de financiamiento que resulta fundamental para los estudios de Medio Oriente, para los estudios en general, pero para los estudios de Medio Oriente en particular también, tiene que ver con hacer trabajo de campo, con la cuestión del idioma, bueno, diversas, eh, diversas razones que están atrás de este diagnóstico. Este es un poco lo que quería comentar yo, el contexto del, del libro... Eh, en este marco nosotros armamos, intentamos armar encuentros una vez por año en distintos países de América Latina, tuvimos uno primero en México, luego en Argentina, luego uno en Brasil, después nos agarró la pandemia y todo pasó a ser virtual, pero eh, este libro es particularmente el producto del encuentro que tuvo lugar en Argentina en el año 2018, eh, que se organizó en la Universidad Nacional de, de San Martín, donde, donde yo trabajo, eh, fue un encuentro que estuvo organizado en torno a cuatro ejes, epistemología y política, Islam y América Latina, diásporas e identidades, y Estado y sociedad en Medio Oriente, y un poco intentando reestructurar esos ejes del encuentro, es que armamos y organizamos junto con Damián, a quien ahora cedo la palabra, el libro del cual va a hablar más específicamente. Muchas gracias. ¿Damián? Bueno, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes. Eh, me toca a mí entonces hablar un poquito del libro, un poco del contenido y, y de los eh, autores. Aclarar que este libro también está coeditado con el CEIL, con el Centro de Estudios en Investigaciones Laborales del CONICET. Eh, lo digo porque si no me echan del, del trabajo. Bueno, eh, nada, hablando en serio... Eh, los autores, en general, en su gran mayoría, si bien en el grupo hay autores, obviamente, de toda la región, en el grupo Claxo, en el libro, en general, predominamos varios investigadores de, del CONICET y de la Argentina, bueno, Mariela y yo, Emanuel Fo también del CONICET, eh, también contamos con la colaboración de Jorge Aranera Tapia, de la Universidad Diego Portales de Chile. Ángel Molina, de la Universidad Nacional de Rosario, Carolina Braco, de la UBA, Rubén Paredes, también de la UNR, Kevin Ari Levin, de la Universidad Nacional de La Plata, Ignacio Rujanski de CONICET, Juan José Bagni, de CONICET, César Castilla, que es especialista en temas de seguridad internacional, inmigración para Medio Oriente y Asia Pacífico, de Ecuador, y María do Carmo dos Santos González, de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur, de Brasil. Estos son entonces los, los autores que trabajaron para este libro en, en particular, que se divide en tres secciones. La primera sección, que denominamos Pensar Medio Oriente desde América Latina, reúne dos artículos que tienen un contenido teórico importante, son los artículos de Manuel Fo, Imaginar a Medio Oriente desde Occidente, Orientalismo, Historiografía, Geopolítica, y de Jorge Araneda Tapia, La moda islámica modesta, Notas sobre una fe mediadora y el mercado religioso. La segunda sección eh, la denominamos Problemáticas mesoorientales desde la mirada latinoamericana, y acá contamos con los trabajos de Ángel Horacio Molina, Vilayatul Evolución del concepto y sus implicancias en el Irán post-revolucionario, el artículo de Carolina Braco, Estados, Nación y Derechos de las Mujeres en el Mundo Árabe, el de Rubén Paredes Rodríguez, religión y relaciones internacionales, propuesta teórica y metodológica para el abordaje del Islam político de la hermandad musulmana egipcia en el proceso de la primavera árabe. Luego los trabajos de Kevin Arilevi, el campo de paz israelí ante el discurso dominante sobre las fuerzas armadas y el de Ignacio Rushansky, el planeamiento urbano en Jerusalén, en Jerusalén Este, durante el primer mandato de NIR Barkat. Aportes teóricos sobre la gubernamentalidad. Finalmente hay una tercera sección, que nos interesa también trabajar mucho, donde ya eh, lo que tratamos de pensar es, al Medio Oriente en América Latina, de hecho así la denominamos, y ahí trabajamos sobre procesos de migración, de constitución de las diásporas, Mesorientales orientales en territorio latinoamericano. Y contamos con el artículo de Juan José Bagni, Expansión colonial y renacimiento árabe en el orden mundial de entreguerras, visiones desde los emigrantes árabes del cono sur. Eh, luego tenemos el trabajo de César Castilla, Desafíos en la integración de refugiados de Medio Oriente en Ecuador, después del 2016, el caso que él trabaja es el programa de integración para refugiados e inmigrantes de la Universidad de los Hemisferios. Y finalmente el artículo de María do Carmo dos, dos Santos González, notas sobre el Islam negro contemporáneo en Brasil. Así que bueno, esos son los, eh, los artículos con los que contamos. Así que bueno, esto respecto a este libro. Eh, simplemente mencionar que tenemos un par de, de cobardes acá escribiendo en el chat. Eh, bueno, nada. Eh, repudiable totalmente estos mensajes eh, cobardes eh, de algunos que, bueno, qué sé yo, parece que les falta madurar un poquito o le falta ejercer un poco más todas esas cosas de las que están hablando en el chat, ¿no? Llevarlas más a la práctica. Bueno, eh, muchas gracias y continuo con, continuamos con los otros libros. Bueno, buenas tardes de nuevo para los que vienen ingresando a, a, al conversatorio. Quiero agradecer la paciencia de mis colegas frente a la actitud que menciona recién el investigador. Efectivamente tenemos un problema de, de ingreso irregular de gente eh, y a continuación me toca presentar mi libro. Eh, este es un texto que es de todos en realidad, la migración intrarregional de América Latina, sociedad, legislación y desafíos en un mundo complejo. Es el primer texto sobre migración de esta tarde. Yo quiero agradecer particularmente a Claxo por el financiamiento del grupo de trabajo Estigmatizados, Violentados y Encarcelados, que es de donde aparece este texto. Eh, en él trabajamos 12 capítulos eh, que voy a comentar a continuación. Y luego voy a dejar a mis colegas eh, María Eugenia Cruzet, Joaquín Chacín y Alejandro Salas para que comenten sus principales hallazgos. Bueno, mis datos los pueden encontrar en el texto mismo, así que voy a ir por, por, lo, por lo necesario respecto al libro. ¿no? Permítanme primero este, agradecer al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales por esta oportunidad y a todos los coautores del texto que nos acompañan. En, de mi parte, esta breve intervención será para comentarles los capítulos y dejar a mis colegas algunas pistas esenciales sobre sus trabajos. El libro que presentamos esta tarde está dividido en 12 partes, 12 capítulos, en temáticas de carácter conceptual político y estadístico administrativo de Costa Rica, Panamá, Chile y Bolivia en la primera parte, y en la segunda el texto que concentra los efectos de la migración intra-regional en el continente con sus luces y sombras en los casos de Chile, México, Argentina, Costa Rica y Colombia. Empezando así por una mirada de conjunto, Alejandro Salas en el capítulo 1 se interroga acerca de si las migraciones son o no un fenómeno de seguridad o una amenaza a la seguridad. Él nos contará después a qué conclusiones llegó. En el segundo, Carlos Murillo realiza un análisis sobre las condiciones de la migración en Costa Rica y sus principales aristas vinculadas a la seguridad de aquel país. Llama la atención en el texto de Murillo la importancia que reviste entonces la estigmatización de la migración en un país en que los números demuestran un alza constante en la última década. En el tercer capítulo, Araceli Camacho de Casanova configura el movimiento migratorio para un país muy pequeñito, pero que se ve entre medio de dos grandes bloques, ¿no? Panamá. En el capítulo 4 me permití revisar las particularidades de la migración en el caso chileno. Al respecto y a diferencia de otros países, Chile llegó a la migración contemporánea con una legislación anticuada y desajustada a la realidad que acaba de cambiar, pero no de implementar. En la misma línea, en el capítulo 5, tiene dos capítulos vinculados a Bolivia, uno escrito por Joaquín Chacín y el otro por mi querido amigo Teo Ronquiet, que se encuentra en Holanda, donde se abordan los datos que emergen para Bolivia y la complejidad del manejo de las estadísticas migratorias del país en esta materia. Y finaliza la primera parte del texto que da cuenta de las investigaciones del primer año del Grupo de Trabajo Estigmatizados, Violentados y excarcelados, con la revisión del caso de la ciudad intermedia de Concepción, realizado por el doctor Cristian Medina Valverde de la Universidad de San Sebastián. La segunda parte del texto inicia con una introducción interesantísima sobre la ética y la migración y la ética vinculada al Estado en los temas migratorios. A continuación, el capítulo octavo retrata los vaivenes políticas de la reforma migratoria con las complejidades sectoriales que ello implica en el área sectorial, un capítulo que me tocó hacer a mí, vinculado y relacionado con, con la reforma que se acaba de aprobar en Chile. Carlos, Díaz, eh, Carlos Garrido, eh, Garrido de la Calleja de México, de la Universidad Veracruzana, nos, nos nos comenta en el capítulo 9 sobre la política educativa de México en materia migratoria y cómo y qué ocurre cuando los migrantes, increíble parece, pero vuelven de Estados Unidos y son deportados o retornados, cómo se encuentran o qué se encuentran acá. Este es un estudio señero en la lógica de mirar lo micro de estos procesos migratorios y que vamos a ver mucho más desarrollado en el libro siguiente, por cierto. El capítulo 10, desarrollado por la doctora María Eugenia Cruset, eh, retrata uno de los aspectos menos trabajados, creo yo, por la literatura migratoria en el último tiempo, que son los efectos de las migraciones en el electorado, tomando el caso de los italianos y los paraguayos en la Argentina. ¿Alguien se preguntó sobre el peso de las migraciones en las votaciones? Yo creo que no. Bueno, María Eugenia sí lo hizo. En una mirada de conjunto, también referencial para los estudios migratorios, finalmente tengo los, los capítulos de Carlos Murillo, en el que se describe lo que está pasando en la migración centroamericana, un estudio de conjunto de todos los países centroamericanos, un trabajo que muestra el enorme trabajo que deberán hacer estas naciones para poder ordenar la casa. Y finalmente, eh, dos, li, dos, dos capítulos muy interesantes de un aula, nuestra universidad que nos acompañó en el proceso de edición del libro también de, la, de Medellín. Uno hecho por José Fernando Valencia sobre cómo comprender el fenómeno migratorio para el caso colombiano justamente a propósito de Venezuela. no Y luego uno segundo respecto de... Eh, ¿Cómo eh, reaccionan y cuál es la situación de los niños y adolescentes migrantes en Medellín? Cuestión que miran mis colegas, eh, la doctora Diana Restrepo y su coinvestigador Esteban Suárez. Deseo concluir esta presentación de mi parte agradeciendo a todos los autores invitados e integrantes del grupo de trabajo, estigmatizados, violentados y encarcelados, pero sobre todo a Pablo Omaro, a Alessandro Lotti y Rodolfo Gómez por el apoyo a las dos reuniones desarrolladas en Santiago y en Buenos Aires. Esperamos, obviamente, que esta contribución que hoy día presentamos ponga en perspectiva el desafío que representa el fenómeno migratorio intrarregional y la responsabilidad que tienen los países eh, frente a la movilidad humana como un fenómeno que, tal como dice mi colega José Fernando Valencia en el libro, nos acompaña desde siempre. Mi reflexión final como editora es breve. La migración va a continuar y seguirá siendo un quebradero de cabeza para las poblaciones y gobiernos de la región. A menos que las medidas se estandaricen en todos nuestros países, mientras más demoremos, sin duda, peor la pasaremos migrantes y residentes. En América Latina en estos últimos cinco años se desplazaron 5,7 millones de personas. Veremos cuántos se desplazan la década que sigue. Si cruzamos al frente y miramos lo que pasa hoy en otros continentes, sin duda estamos mucho mejor en número, pero mucho peor en ayudas. En consecuencia, o nos apuramos en resolver los temas o tendremos importantes bolsones de personas viviendo con complicaciones innecesariamente y expuestas a todo. Y esto, señores, cuesta sobre todo voluntad política y dinero y no al revés. Así que menos ideología, más realismo, se necesitan más números, proyectos de intervención, esas son las conclusiones de nuestro libro, eh, más proyectos de intervención, adecuación de las normas de los países, estandarización de políticas y también información para las personas que deciden abandonar sus países para que puedan hacerlo de manera segura. A continuación dejo con ustedes a la doctora María Eugenia Croset, reconocida especialista argentina sobre el tema migratorio, doctora en Historia de la Universidad Católica de La Plata y doctora en Historia por la Universidad del País Vasco. Por Bolivia nos acompaña en esta tarde Joaquín Chacín, licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana, con estudios avanzados en ciencia jurídica comparada en la Universidad Internacional de Andalucía y profesor de... Y por el lado de Chile, a mi colega y jefe directo de la NEPE, Alejandro Salas Maturana, magíster en Ciencias de la Administración Militar de la Academia de Guerra Aérea y magíster en Seguridad y Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. El profesor Salas eh, nos plantea al final de esta presentación del libro. Vamos con primero entonces. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero que necesito hacer, porque es común deber, agradecerle a la doctora Loreto Correa por invitarme a participar del equipo de investigación, que fue tan rico al, al momento de ayudarme a reflexionar sobre nuevos temas y nuevos enfoques, sobre algunos objetos de estudio que vengo trabajando hace mucho tiempo y que uno siempre le encuentra a la vuelta, pero para poder encontrarle a la vuelta, y ver aristas nuevas necesita del ámbito y necesita de colegas que te hagan reflexionar y que te den una mirada que te apoye y que te ayude. Entonces, en primer lugar, mi agradecimiento es a Loreto, que además es amiga, y en segundo lugar, mi agradecimiento es a Claxo por darnos el marco eh, académico que todos necesitamos para poder realizar nuestro trabajo. Voy a leerlo, es muy breve, pero simplemente lo leo como para no excederme con el tiempo, porque somos muchos autores y quiero también dejar lugar a mis colegas que hicieron un trabajo magnífico. Mi capítulo se refiere a los grupos migrantes, pero no como víctimas, que como habitualmente se los trabaja, sino como nuevos actores internacionales con agendas, con objetivos y con estilos propios actuando de forma simultánea en el país de origen y en el país receptor. Para esto estudio, de forma comparada los casos de los inmigrantes italianos y paraguayos en Argentina, en relación con la doble ciudadanía y el voto transnacional. Estas dos diásporas, italianos y paraguayos, son las más numerosas en Argentina, para el caso de los italianos es la más numerosa de origen europeo y para el caso de los paraguayos la más numerosa en en relación con los países de la región. Así como el Estado italiano les otorgó a los ciudadanos italianos la posibilidad de votar, de dar ampliamente la doble ciudadanía, ¿no? porque los ciudadanos italianos eh, pueden obtener la ciudadanía relativamente de forma sencilla, y el gobierno italiano a su vez les otorga la posibilidad de un voto transnacional, y además la posibilidad de ser elegidos para cargos legislativos en el Congreso, en el Parlamento italiano, y la posibilidad de que sus intereses eh, sean escuchados en Roma y puedan ser replicados a través de una legislación que los favorezca. Eh, y, y para el caso de los eh, paraguayos es totalmente al, al revés. Aquellos derechos que han conseguido para poder votar fuera del territorio paraguayo no lo han logrado por una concesión desde arriba de parte del Estado paraguayo, sino que lo han hecho por su propia voluntad, por su propia movilización, por su propio esfuerzo. Entonces son como dos características de voto totalmente distintas. Una otorgada de, desde arriba por el Estado italiano, con concesiones que debe hacer el Estado italiano, pero a su vez también la diáspora como contraprestación. Y por el otro lado, el caso de los paraguayos que por su lucha propia, su organización, han logrado el voto transnacional, y que van por más, y que van ahora por la posibilidad de también ser elegidos en los órganos representativos de Paraguay. Este trabajo, mi trabajo de este capítulo, en este trabajo me propuse analizar conceptos como el de ciudadanía y el de doble ciudadanía, donde hay dos, eh, soberan dos estados soberanos que se yustaconen, entonces también analizo el concepto de la soberanía estatal. Voto, eh, trabajo sobre el tema del voto, los intereses de voto, los resultados de las votaciones, los partidos políticos, tanto los partidos políticos en la madre patria, o sea, los partidos políticos italianos que trabajan acá en Argentina, como los partidos políticos paraguayos que trabajan acá en Argentina, pero a su vez aquellos partidos que nacen de la propia diáspora y que tienen sus propias agendas y objetivos eh, que ellos mismos han creado. Eh, y todo esto lo meto dentro de los nuevos desarrollos teóricos de las relaciones internacionales en las ciencias políticas y el concepto de eh, migración transnacional como una migración de eh, ida y vuelta de migración de, de grupos migrantes o diásporas que trabajan en destino y en origen de forma simultánea, aunque obviamente con intensidades distintas. Entonces, bueno, los que quieran leer el capítulo van a ver muchos aspectos sobre votos, ciudadanía, eh, agendas y sobre todo sobre migrantes que no son víctimas sino que se empoderan. Muchas gracias. Gracias María Eugenia. Argentina, Bolivia. Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Gracias Loreto y muy buenas tardes a todos y todas. Eh, estoy muy agradecido por haberme cedido unos minutos para hablar sobre la publicación que hoy se presenta y en la que he podido participar con un artículo sobre la migración interregional en y desde Bolivia. Eh, bueno, quiero empezar dando las gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales que desde hace muchos años eh, viene impulsando la conformación de los grupos de trabajo de manera interdisciplinaria y también de manera regional. Eh, con el fin de promover la investigación y la incidencia en las políticas públicas. Eh, también agradecer al, al, al grupo de trabajo que conformamos en su, en su momento, Estigmatizados, Violentados y Encarcelados. Eh, de manera particular, eh, agradezco a Loreto Correa por su, por su persistencia y paciencia en la coordinación y edición del libro. A mis colegas también que han participado en la... En la como, como autores, Alejandro, Carlos, Araceli, Steo, María Eugenia, etcétera, uh, han sido muy enriquecedores las discusiones, los encuentros que hemos tenido eh, en aquel momento. Eh, también agradecer a, a un aula que nos apoyó también con el tema de la publicación del libro. Bueno, muy brevemente, igual para no quitar eh, espacio a los demás eh, autores. Eh, quiero referirme al artículo que he eh, escrito en el libro y que tiene que ver con la migración eh, en y desde Bolivia en la región. El objetivo central fue abordar los imaginarios y los estigmas creados en el contexto social y político eh, de los países receptores y fomentados además a través de los medios de comunicación y el Estado. ¿no? Eh, aquí pongo un poco en discusión eh, y contrasto cuáles son estas agencias ciudadanas eh, y cuáles son los contextos normativos también, tanto en Bolivia como en la región, eh, que generan, digamos, dinámicas de integración, convivencia y promoción de los derechos de los migrantes. Eh, voy a resumir brevemente dos conclusiones que me parecen importantes. El primero tiene que ver con la necesaria cuantificación, digamos, de los flujos y las tendencias de las dinámicas de la migración intrarregional tomando en cuenta eh, estas múltiples crisis que estamos viviendo, que hemos vivido en la región, eh, pienso en países como Venezuela, Haití, por decir algunos, um, y que es preciso digamos, conocer la eh, realidad de los perfiles de las, de las poblaciones migrantes, las condiciones y las, y las dificultades que, a, que atravesan eh, para ser incorporadas a las políticas nacionales de nuestros países y a la discusión de la sociedad civil. El segundo punto eh, es justamente... Eh, un eje central del trabajo, eh, justamente mi parte habla sobre eh, el trabajo de la sociedad civil ¿no? y cómo podemos fomentar y coadyuvar eh, en el caso boliviano, ¿no? que ha despertado también mucha solidaridad con la ayuda a, a muchos migrantes y refugiados, sobre todo venezolanos, ¿no? en el momento eh, más duro, eh, sobre todo de esta última pandemia, ¿no? y con ello apuntalar eh, las iniciativas eh, civiles, sobre todo, ¿no? También implica valorar las potencialidades y las limitaciones del aporte ciudadano en la gestión del Estado, ¿no? abriendo espacios y oportunidades eh, para la promoción del enfoque de derechos, que además visibilicen las acciones ciudadanas y estatales, produciendo sinergias y un trabajo, digamos, colaborativo. ¿no? Bueno, los invito a todos a leer el libro, que es muy rico en miradas y reflexiones sobre el tema. Y sin más, me despido eh, dando la palabra al a compañero colega Alejandro Salas. Gracias. Alejandro. Muchas gracias, Loreto. Eh, en primer lugar, quiero manifestar el tremendo agrado que me produce el estar aquí hoy día y volver a ver las caras de algunos miembros del grupo de trabajo, otros me imagino que están conectados y, y no precisamente visibles. Porque en verdad eh, fue muy agradable eh, ese trabajo de dos años intensísimo que nos llevó finalmente a concluir con este libro que hoy estamos presentando. ¿Sí? Eh, agradecer también a Claxo, agradecer a Loreto, que en un momento eh, me invitó a colaborar eh, en este trabajo. ¿Sí? Entonces, entrando en materia, dado el tiempo disponible. Quiero decir que eh, desde hace un tiempo hemos visto cómo el fenómeno de la migración ha adquirido una importancia capital. Dado el desarrollo de este fenómeno en nuestra región, era inevitable que ocurriese, porque todo está señalando que sería imposible que, dado sus efectos, alguien pudiera mantenerse indiferente. Entonces, cuando Loreto me invitó a colaborar en el grupo de trabajo para que incorporase la visión de la migración desde la seguridad, surgieron muchas preguntas que apuntaban a respuestas centradas en los efectos que el fenómeno migratorio causa y que podemos observar cada día en los medios de comunicación y también en el debate político que es necesario. Porque la solución a los diversos problemas asociados a la migración es política, exigiendo un abordaje de la complejidad que revisten las distintas variables intervinientes. Las reflexiones realizadas respecto al tema migratorio eh, condujo a definir dos grandes temas. Los que a mi juicio permiten aproximarse a las causas y efectos del fenómeno con la suficiente amplitud que contribuye a encontrar soluciones a la tragedia que viven muchos seres humanos que obligados por diversas circunstancias han abandonado su patria en búsqueda de una mejor vida. El primero es el que se aborda en el capítulo 1, y que responde si las migraciones como fenómeno y desde una mirada amplia son o no son una amenaza a la seguridad de los países la gran conclusión de este capítulo es que de la migración mirada como fenómeno eh, está más cerca del mito eh, respecto a, a, al hecho de que sea amenaza o no está cerca más, más del mito que de la realidad el segundo tema que se trata en el capítulo 8, se vincula al problema ético que involucra a los estados como generadores o receptores de corrientes migratorias, porque ellos son los primeros responsables de asumir en conciencia la responsabilidad de resolver los numerosos problemas que se producen, con miradas y soluciones que no debiesen estar marcadas en términos ideológicos. Ambos temas se vinculan estrechamente, porque la seguridad de los países es una responsabilidad estatal y enfrentar el fenómeno migratorio sea creando las condiciones para que los habitantes de una nación la abandonen en búsqueda de nuevos horizontes o acogiendo con responsabilidad a quienes migran sin dejar de proteger a su población también lo es. Es evidente entonces que las migraciones continuarán siendo parte de nuestras preocupaciones y los tiempos que vienen seguirán siendo complejos y de mucha incertidumbre, lo que requerirá continuar nuestro trabajo, reflexión y propuestas desde nuestros ámbitos de acción. Eh, obviamente en tan breve tiempo es muy difícil poder resumir más, por eso los invito a, a leer el, el libro que permite formarse una idea mucho más clara de los aspectos que en esta oportunidad eh, les he planteado. Muchas gracias Loreto. Gracias Alejandro, gracias María Eugenia y Joaquín. A continuación dejo con ustedes a los autores del tercer texto. Dicen ellos, eh, bueno, para quienes hemos sido en algún minuto y hemos tenido la experiencia de ser migrantes, como es mi caso en particular, lo que presentan este, este tercer grupo de trabajo so, y este, este grupo de investigadores, eh, a mí me llamó mucho, ojí el texto el fin de semana, eh, los rostros de la migración cualificada, estudios interseccionales de América Latina, compilado por Claudia Pedone y Carmen Gómez. Ellos dicen, Yolanda Alfaro dice en uno de sus títulos de capítulo, una nunca vuelve al mismo lugar y es tal cual ¿eh? el retorno en la trayectoria de vida de los migrantes altamente cualificados, eh, se denomina su su texto de Yolanda. Bueno, Claudia Pedone, quien nos va a hablar de su texto junto con Carmen, investigadora, Claudia, independiente de CONICET, en el Instituto de Investigaciones de Estudio de Género de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Geografía Humana por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente co coordina el Grupo de Trabajo Migración Sur-Sur y el Área de Género de Migraciones del de, eh, I IEGE -E de la Universidad de Buenos Aires. Carmen Gómez, por su parte, es doctora en Sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y es profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Gino de Flaxo, Ecuador. Señoras, señoritas, el tercer libro, Los Rostros de la Migración Cualificada, Estudios Interseccionales en América Latina. Eh, muchas gracias Loreto, voy a comenzar yo eh, con esta presentación también un poco siguiendo en la línea de, de, otros de, de otros libros que se han presentado, hablando un poco sobre la red que está detrás, ¿no? las bambalinas que están detrás de la construcción de, del libro y posteriormente Claudia eh, nos hablará ya más eh, en específico y en profundidad sobre eh, los contenidos de, del mismo. ¿no? Eh, agradecerle evidentemente a Claxo eh, no solamente la posibilidad ¿no? de, de publicación de, de, esta, de estos libros, sino también de la organización eh, de, eh, de este conversatorio. Bueno, eh, el libro eh, hay que decir que forma parte de un, de un proyecto colectivo que nace en 2015 y que es fruto de un encuentro que yo diría fortuito pero maravilloso al mismo tiempo entre una serie de investigadoras latinoamericanas o como en mi caso, no latinoamericanas, pero ancladas en universidades y centros de investigación de, eh, en América Latina, ¿no? que participamos en, en ese año en un congreso en, en Lisboa. Eh, desde ese congreso eh, pudimos posicionarnos y posicionar una visión crítica y muy en contraposición con la visión hegemónica que estábamos viendo sobre este tipo de estudios eh, que ha dominado o se ha extendido desde, desde el ámbito europeo. Y es a partir de ahí eh, que surge la idea de conformar una red de estudios de migraciones cualificadas y poco después ve la luz esta red de movilidad de inmigraciones cualificadas en América Latina que ha ido incorporando posteriormente más miembros, hay que decir que todas nosotras somos, somos mujeres. ¿no? Eh, desde la conformación de, del grupo eh, hemos realizado eh, varios encuentros internacionales presenciales y se ha producido, eh, aparte, eh, por el momento, dos textos eh, conjuntos. ¿no? Un primero, que sería un monográfico, en la revista Periplos, que es del, del, del grupo de trabajo Migraciones Sur-Sur de Claxo, en donde también eh, varias personas que son miembros de la, de la red de, de migraciones eh, cualificadas eh, están representadas también dentro de SGT, incluida eh, Claudia y yo. Y el segundo de los textos que hemos trabajado en conjunto sería este, este libro. ¿no? Eh, Partimos de la base de que la idea del grupo fue debatir e incorporar en nuestras investigaciones una serie de nociones y de entradas teóricas eh, que sacaran a los estudios sobre migraciones cualificadas de los anquilosamientos teóricos en los que llevan los que se encuentran desde hace varias décadas o eh, visiones poco críticas o poco ajustadas eh, a la realidad de la mayoría de los migrantes eh, calificados que encontramos tanto en el norte como, como en el sur global. Entre las ideas que eh, hemos ido poniendo en cuestión eh, a lo largo de estos encuentros y también de, de, de, de los textos eh, están eh, aquellas ideas que conciben estos flujos como libres y autodeterminados, estas ideas como, como flujos homogéneos en términos de las características de los migrantes, la visión del, del migrante calificado como un sujeto sin vida más allá de, eh, de su propia cualificación, o ligado a mercados laborales dinámicos e incluyentes. ¿no? Todo eso, digamos, desde nuestros posicionamientos, hemos trabajado precisamente en la elaboración de un campo teórico que estuviera propuesto desde el sur, desde, desde un posicionamiento en el que se hablara de las desigualdades que atraviesan esos flujos de población y eh, aquellas lecturas que precisamente permiten visibilizar esas desigualdades y confrontarlas. Eh, estas desigualdades eh, no, puedo, no solamente pueden ser leídas en términos geográficos, ¿no? de centro y periferia, incluso dentro de las de la mismas regiones, dentro de, la, de América Latina o dentro de incluso de, lo, de los propios países, sino también eh, nos hemos centrado en ver ciertos vacíos que hay con, con los propios mercados laborales, ¿no? Fuertemente precarizados por la avanzada neoliberal y las dificultades también de movilidad que están impuestas por un sistema de migraciones que está basado evidentemente hoy por hoy en el control y en la seguridad y que tiende además a producir sujetos irregularizados más allá de que tengan una cualificación o ¿no? ¿no? Y finalmente otra de, de esos vacíos que hemos querido cubrir eh, en, eh, con nuestros trabajos tienen que ver con respecto a las desigualdades que se configuran en categorías sociales como el género, la etnicidad, la nacionalidad, la edad, la racialización o la clase social, ¿no? Como decía, muchas veces no se tiene en cuenta todo ese tipo de categorías sociales que llevamos como mochilas, también cargamos eh, eh, los propios eh, migrantes cualificados y que de alguna manera configuran esas desigualdades eh, no solamente en la movilidad sino también en, lo, en el acceso a los mercados laborales, ¿no? Por lo tanto, todo este abordaje es lo que se, lo que se ha tratado de cubrir eh, desde la red, pero también eh, es clara muestra de, lo, de los contenidos ¿no? que nos encontramos dentro del libro. ¿no? Finalmente, me gustaría eh, señalar que el libro es producto no solo de investigaciones en un campo concreto de las migraciones, que es el de, el, el de los migrantes cualificados, sino que, Forma parte también de nuestras propias historias y experiencias personales, ¿no? y me imagino que la de muchos de los que están también en, el, en este panel hoy. ¿no? Eh, todas nosotras hemos sido o seguimos siendo migrantes calificadas, todas nosotras somos mujeres y procedemos de países o de regiones del sur global. Todas nosotras hemos vivido diariamente esas desigualdades de las que da buena cuenta el libro, eh, por lo que no solo queremos presentarlo como un proyecto de divulgación ¿no? eh, académica, sino también como un proyecto que atraviesa eh, eh, nuestras vidas, ¿no? un proyecto que se tiene que leer en términos también humanos. ¿no? Eh, le paso la palabra a, a Claudia. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, agradecerles, también me sumo al agradecimiento de Carmen al equipo editorial de Claxo sobre todo a Rodolfo Gómez y a Pablo Omaro que eh, este libro es fruto de un encuentro que estábamos programando en la Claxo y, y, con, y con Rodolfo nos juntamos tres días antes de que comenzara el aislamiento social eh, por la pandemia y que lo tuvimos que transformar rápidamente en en virtual y de allí salió esta obra colectiva, eh, por lo tanto les agradezco ampliamente a los dos y al CONICET, que también, del cual tenemos apoyo financiero, para poder eh, concretar en esta época tan extraña y tan compleja, no solo el seminario, sino también tener en nuestras manos este libro que, como dice Carmen, habla también mucho de las, de las propias trayectorias de las autoras que componen este libro. Eh, en América Latina el tema de la migración cualificada es un tema eh, de amplio desarrollo que comienza a fines de los 60, principios de los 70, donde los estudios se enfocaron preferentemente en el impacto que tenían las políticas de atracción de profesionales y científicos que hacían los países desarrollados eh, como parte de sus estrategias de reestructuración económica y eh, como muchos científicos, y sobre todo hablo en masculino porque la, la primera producción siempre ha tenido una mirada muy masculina... Eh, producía un drenaje de cerebros o fuga de cerebros desde los países del sur. Por lo tanto, durante décadas estos estudios se, se centraron en la producción del conocimiento de, del flujo de científicos del sur al norte, eh, y ahí como primer esfuerzo surge la reflexión académica en torno a la categoría de fuga de cerebros. Posteriormente vamos a empezar a escuchar ganancia de cerebros en el norte y pérdida de cerebros en el sur, o el famoso win-win-win, que es donde todos ganan, eh, o la circulación de talentos, que estuvo muy de la mano de, eh, de la mirada que tenían los organismos internacionales eh, sobre la migración cualificada. Por lo tanto, uno de nuestros primeros debates eh, fue en, en la red, fue interpelar esta categoría de análisis de la fuga de cerebros y empezar a atravesar nuestras miradas eh, de estas movilidades académicas y migraciones por el género, por la edad, por la pertenencia a la clase social, eh, al origen nacional y regional, a los estatus jurídicos, también para reflexionar y poder poner un poco en debate cuándo se termina una movilidad académica y empiezan la migración cualificada. Eh, ¿Cuándo estos científicos y científicas que hacen movilidades académicas se transforman en migrantes? ¿O dónde están las juxtaposiciones de estos estatus y de estas trayectorias? Entonces, partiendo de estos posicionamientos, aquí... Eh, presentamos diversos estudios que eh, están anclados en, preferentemente en la perspectiva interseccional desde una mirada teórica y metodológica eh, y abrimos el paraguas para estudiar eh, temas que hasta el momento no habían sido abordados en, en lo que denominamos el establishment de, de, de los estudios de la migración cualificada, que solía tener una mirada muy economicista, basada en, en estudios muy cuantitativos, y eh, aquellos producidos de la mano de, la, de los organismos internacionales, eh, también tenían un corte muy neoliberal. Por lo tanto, nuestro desafío, tanto en, en el trabajo anterior que fue un monográfico de Periplos, como en este libro, era posicionar otras miradas, introducir sobre todo la mirada del género en nuestros estudios, la mirada de las desigualdades que se producen dentro de estas eh, migraciones cualificadas. Por lo tanto, eh, el libro que está compuesto por seis capítulos, tiene un primer bloque temático, que son los primeros cuatro capítulos, que se centran más en el estudio de las trayectorias académicas laborales con estudios etnográficos longitudinales y se detienen de diferentes problemáticas como el retorno, las trayectorias migratorias y académicas, la inserción de científicos y científicas en los sistemas de investigación y también los procesos de descualificación. Un segundo bloque, que son dos eh, eh, artículos de dos investigadoras del CONICET en Argentina, cierran con, una, con un análisis que vinculan las políticas de atracción, eh, o de inter, perdón, las políticas de internacionalización de la educación superior y quiénes son los beneficiarios de, tan, de, las, de esas políticas. Eh, en los primeros cuatro capítulos, como les decía, abordamos las trayectorias académicas y laborales desde una mirada etnográfica. Y ahí se aborda, Yolanda Alfaro, como comentaba Loreto, eh, aborda el tema del retorno a través del relato biográfico de mujeres académicas que ponen en evidencia los dilemas que, que, que afrontan estas mujeres tanto en el mercado laboral académico, en los lugares de, de destino, como en su retorno a los lugares de origen. Eh, otro capítulo hace referencia, el de Antonella del Monte, eh, posiciona un tema que hasta el momento no era una problemática estudiada dentro de eh, la producción científica de la migración cualificada, como son los procesos de descualificación. Y ella a partir de una mirada de las trayectorias educativas de migrantes procedentes de Perú y de Bolivia hacia la Argentina, eh, nos introduce en el análisis de cómo estos migrantes y estas migrantes se emplean en trabajos poco cualificados y precarizados, eh, a pesar de tener entre sus objetivos la educación superior. Y entonces analiza las trayectorias eh, de descualificación, pero también trayectorias donde los intereses y todas las estrategias son puestas en marcha para poder superar esta precarización y no perder un, un último objetivo como es eh, alcanzar la educación superior. Eh, Isabel Izquierdo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que lleva una larga trayectoria en el estudio de la migración cualificada en México, nos presenta casos de eh, científicos y científicas latinoamericanas y del Caribe eh, y todos los avatares que recorren para poder insertarse en el sistema de, de investigación mexicano y a través de los relatos y, eh, biográficos da cuenta de la generalización de la racialización y de cómo aflora la condición migrante de estos científicos y de estas científicas a la hora de competir eh, en el sistema de investigación mexicano. Dentro de este bloque también hay un artículo mío eh, que analizo con un corte longitudinal las trayectorias eh, académicas de algunos científicos y científicas venezolanas, que hace seis años se vieron eh, beneficiados por el programa Prometeo, una política de atracción eh, de personal altamente cualificado eh, del gobierno de Ecuador, y cómo cuando se termina esa política y ese paraguas que los amparaba, eh, su condición migrante ante la... La crisis venezolana se hace presente y eh, seis años después afloran en sus relatos biográficos eh, las desigualdades que atraviesan tanto en el retorno como eh, en otros países de la región donde han intentado eh, seguir sus trayectorias académicas para escapar de la crisis actual de Venezuela. Eh, y entonces ahí analizo las desigualdades de género, de pertenencia a clase social, eh, de edad, de área de conocimiento, eh, que se dan en sus diversas inserciones académicas, pero también en estas desigualdades que afloran entre parejas de migrantes cualificados. Eh, el segundo bloque, como les decía, eh, da paso a una discusión de carácter más teórico sobre categorías relacionadas con programas de política pública orientadas a la internacionalización de la educación superior en nuestra región. Eh, son proyectos de investigación actualmente en curso que además de hacer este, este análisis teórico sobre cómo se mira desde la política de la internacionalización de la educación superior eh, en la movilidad estudiantil, también insertan en, en el campo del estudio de la migración cualificada una temática que está siendo abordada desde hace muy poco tiempo, como es la movilidad estudiantil, que hasta el momento no se consideraba una temática por parte de, eh, de los estudios que formaban eh, eh, el, digamos, el establishment de eh, la migración cualificada, sobre todo en nuestra región. Así, Cecilia Jiménez Unino, del CONICET y de, de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, analiza el perfil de selectividad de los beneficiarios de un programa de movilidad saliente en Córdoba y eh, desde la mirada de la clase social analiza las dinámicas que tienen las clases medias y la acumulación de la, del capital cultural y su búsqueda por la, interna, la distinción internacional. Y cierra este libro, Ana Malimasi, eh, con un análisis eh, en una universidad del conurbano bonerense. Eh, ya hace un análisis muy interesante entre cómo el Estado y también las políticas universitarias eh, construyen las categorías de estudiantes internacionales y de estudiantes extranjeros. Y cómo a veces estas categorías en lo estatal o en las políticas universitarias se solapan, se juxtaponen eh, en el diseño de las políticas de internacionalización de la educación superior en la Argentina. Por lo tanto, una lectura eh, transversal de este libro nos permite resaltar eh, un aporte principal que es esta mirada interseccional que hacemos eh, y, un, eh, y este análisis además se ha visto enriquecido por las miradas longitudinales y de historias y de relatos de vida que eh, nos sitúan en un conocimiento eh, procesual, situado, eh, y también mm, nos permite eh, hacer miradas retrospectivas y aprender la memoria de los sujetos y las sujetas eh, con las cuales hemos trabajado. Eh, grandes, a grandes rasgos decir que la reconstrucción de las trayectorias vitales de las mujeres cualificadas que protagonizan nuestros estudios nos llevó a identificar puntos de inflexión, donde la búsqueda del prestigio académico hegemónico muchas veces quedaba supeditada a otras decisiones que las colocó en numerosas ocasiones en roles convencionales de género, como reasumir el cuidado de padres y madres mayores, organizar red de cuidados para poder ejercer la maternidad, junto con articular sus intereses académicos, mientras que en el relato de los varones, eh, las rupturas enfatizaban más en, en los procesos de desplazamiento social, tanto simbólicos como materiales, que habían sufrido a lo largo de sus trayectorias académicas y en la búsqueda ¿no? de la inserción en los sistemas de investigación y del prestigio académico. Eh, también resaltar eh, esto de posicionar la vinculación entre las trayectorias y las políticas de atracción de personal altamente cualificado de internacionalización de la educación superior, y también como un gran hallazgo posicionar en el debate eh, que los procesos de descualificación también son materia de análisis y de debate dentro de este campo de estudios. Eh, por lo tanto, eh, los convido, las convido a, a difundir y a leer este trabajo donde estamos convencidas que muchas y muchos de ustedes se verán reflejados en los relatos y en las historias de vida y trayectorias vitales eh, que hemos eh, expresado en estas páginas. Muchas gracias por esta convocatoria y este conversatorio. Muchas gracias, Claudia. Muy amable y muy, muy interesante tu texto y sobre todo esto que sea un tanto eh, autorreferente de las investigadoras, además que ha como testimonio, ¿no? Y, y ese es el valor de algunas de las publicaciones de Claxo, sin duda. Finalmente, quiero presentar esta tarde Espacios Globales para la Expansión del Capital Transnacional en el continente americano de los coordinadores Juan Manuel Sandoval Palacio, Japson Luis Revelo Porto, Aurora Fullo y Sacaula y Raúl Netzawayo Cotiluna, quienes, quienes en su introducción nos explican la importancia de algo que a mí me llamó profundamente la atención Respecto del de, eh, tema del capital, ellos hablan de las zonas específicas de intensa acumulación en la región. Eh, nuestros investigadores son del Grupo de Trabajo Fronteras Regionalización y Globalización del Consejo Latinoamericano y lo interesante de este trabajo es que forman parte de un GT enorme conformado por más de 190 investigadores de 17 países de todo el hemisferio eh, occidental y la Unión Europea. Dejo con ustedes a Juan Manuel Sandoval, doctor en Antropología Social de la Universidad de California, Los Ángeles, doctorante en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Juan Manuel. Gracias. Un abrazo para Pablo, Lucas, Rodolfo y Natalia. Y saludos para todas y todos los coordinadores y autores que están presentes. Este, este libro es... Uh, producto del proyecto del colectivo de investigación que llevamos a cabo en este grupo de trabajo en el cual ya rebasamos los 200 eh, investigadores e investigadoras de 17 países eh, en la primera fase del 2016-2019 llegamos a los 200 y ahorita ya rebasamos con mucho los 200. Aquí lo importante de esto es eh, que el texto eh, tiene el mismo título que el proyecto colectivo de investigación que hemos venido impulsando desde eh, ya hace varios años, mucho antes de ser grupo de trabajo, pero que eh, se inscribe de una manera muy eh, importante dentro de la, de la escuela de los estudios eh, críticos de la globalización. ¿no? Y en este sentido, eh, lo que hemos venido desarrollando desde ya estos muchos años, es eh, una perspectiva eh, de, de esta, dentro de esta escuela llamada del capitalismo global, ¿no? siguiendo autores como William Robinson, eh, Saskia Sassen y otros más, el mismo William Robinson es miembro de nuestro grupo de trabajo y, y eh, dentro del continente americano abarcamos pues, eh, todo el continente desde Estados Unidos hasta el sur de la pacá Entonces, Aquí la perspectiva eh, que hemos venido desarrollando efectivamente se, se, se, se centra en cómo entender la problemática del capitalismo global desde su eh, incepción a principios de los 80s y los 90s como producto de la crisis estructural que da, eh, se da en ese tiempo del capitalismo eh, mundial y que va a dar paso a partir de la reestructuración del mismo precisamente a esta nueva fase llamada capitalismo eh, global, donde eh, se eh, inserta precisamente nuestra perspectiva. En esta visión que hemos eh, venido desarrollando, eh, seguimos muy de cerca, como decíamos a William Robinson, que plantea cómo el capitalismo global es una nueva fase dentro del de, de desarrollo del capitalismo con cuatro novedosas eh, perspectivas o cuatro novedosas formas. Uno es precisamente la globalización de la producción y del financiamiento mismo, ¿no? Por la movil gran movilidad que tiene el capital va a darse una globalización de la producción y del sistema financiero que permite precisamente la eh, dispersión de la producción eh, a partir de su fragmentación y la reubicación y la relocalización en diversas partes del, del planeta. Pero al mismo tiempo hay una concentración del de capital a partir de la acumulación el mismo en los grandes centros eh, donde se concentra donde se establecen los, uh, pues los en, sectores en, eh, que impulsan precisamente toda esta eh, capital el segundo aspecto es la creación o el surgimiento de una clase capitalista transnacional configurada por aquellos sectores transnacionalizados de las burguesías nacionales que se ubican y se eh, unen precisamente a partir de su transnacionalización como el sector eh, dentro de, eh, de dominio del capital ¿verdad? que va a impulsar sus propios intereses a partir del tercer sector que sería o tercera eh, forma que sería un eh, estado transnacional que, no es, que es más bien una fracción analítica pero que eh, se refiere a la creación de una red descentralizada de instancias como el Banco Mundial, Fondo Monetario, eh, pero también la Organización Mundial del Comercio, este, el Foro de Davos, y también este, los estados eh, nacionales, pero transformados, es decir, tomados por parte de las élites tecnócratas y, y transnacionalizadas, que van a ubicarse en el poder y que van a reproducir precisamente sus intereses de la clase capitalista transnacional en los espacios nacionales. Y el cuarto aspecto es precisamente el impacto que tiene todo este en, el, en la gran población mundial, ¿no? es decir, una profundización de las desigualdades sociales eh, que se inscriben precisamente en cómo a partir de esta concentración del capital en pocas manos, verdad, el eh, en la mayor parte de la población mundial precisamente está en un nivel de desigualdad y de precariedad. Entonces estos cuatro aspectos los hemos venido impulsando dentro de nuestro proyecto eh, para a, a hablar precisamente de estos espacios globales con expansión capital internacional a partir precisamente de esta globalización de la producción que va a requerir va a requerir necesariamente de espacios en diversas partes del, del globo, muchos de ellos ya en, sector, en regiones que han venido siendo importantes para el desarrollo del capital, donde van a establecerse eh, como zonas de intensa acumulación, enormes zonas de intensa acumulación, como todo el norte de la Unión Europea, eh, la frontera México-Estados Unidos, y otros eh, aspectos más, por ejemplo, en el Asia. Pero dentro de estas grandes eh, zonas, se van a generar, se van a crear, se van a impulsar lo que... Perdón, me sacó la... Perdón. Ahí se te arregló, Juan Manuel. Perdón. No, decía que ahí se te arregló. Sí. Bueno, en este, el, el sureste de Asia y otros sectores más. Entonces se van a generar estos espacios globales para que el capital pueda precisamente expandirse en esta nueva fase de expansión, la cual ya no va a ser solamente extensiva, ¿no? extensiva ya ha llegado a cualquier rincón del planeta, con la, el, la destrucción del bloque soviético, la entrada de, de China a este ámbito capitalista, aunque siga llamándose socialista, etcétera, sino sobre todo en el ámbito eh, de... En, abarcar sectores donde antes no había logrado penetrar completamente. Entonces pues no solo se trata de una expansión extensiva, sino intensiva. Es decir, aquellos sectores, como decíamos, que son eh, claves hoy en día para esa expansión, como es salud, educación, eh, etcétera, etcétera. Todos aquellos sectores que son, eran antes todavía estaban eh, bajo cierta soberanía de los Estados nacionales, pero hoy los, estos mismos estados, los mismos gobiernos, abren las puertas para que el capital transnacional pueda expandirse en esos, ya no solamente espacios eh, de territorio, de, de, sino de, de estos sectores. Y, y en ese sentido, la, la, la soberanía territorial de los estados nacionales queda subordinada a los espacios globales, queda subordinada a la supremacía territorial del capital transnacional que se ubica precisamente en esos espacios globales, y dentro de esos espacios globales se van a generar, por ser pues eh, muy, no son, no son homogéneos los espacios globales, sino en ciertas porciones de esos territorios, mediante un ajuste espacial, como dice eh, David Harvey y Neil Smith, van a ubicarse a partir del desarrollo geográfico desigual la creación de zonas específicas de intensa acumulación, ¿no? a partir de avanzar la infraestructura, tanto jurídica como este, industrial, de transporte, extractiva, etcétera, para que el capital pueda entrar y insertarse de una manera mucho más eh, acelerada y en ese sentido buscar una intensa acumulación. Es por eso que lo hemos definido como zonas específicas de intensa acumulación dentro de los países globales. En el continente americano eh, hemos establecido ya eh, la caracterización de seis espacios globales para esta expansión y una infinidad de zonas específicas de intensa acumulación. A partir de la frontera México-Estados Unidos, que William Robinson de establece como una de, las, de estas grandes zonas de intensa acumulación, y se crea ese espacio global en la frontera México-Estados Unidos a partir de los 80 y los 90, mediante el, su inserción a eh, la producción principalmente eh, que está muy vinculado al complejo industrial militar eh, este, de América del Norte, y que eh, abarca un cinturón de esa producción eh, que viene desde la frontera con Canadá en la costa este, baja toda la costa, se va por el sur, cruza por las regiones fronterizas de México y Estados Unidos, y sube por la costa oeste nuevamente hasta la frontera con Canadá. Entonces esto lo han definido algunos autores como el cinturón de industrias de armamentos. Y en la Unidos se establece un nuevo eh, mecanismo de producción a partir de la guerra del Golfo del 91 y una producción no, de, novedosa de, de armamento eh, muy vinculada al complejo ACE, aeronáutica, espacial, este, eh, eh, electrónica, etcétera, etcétera. Y entonces ahí la, la especificidad de la acumulación es militarizada. Pero hemos definido otros espacios que están alimentando a ese espacio global y a otros más en el mundo, ¿no? que es el, el espacio que va del sur-sureste de México hasta Colombia, abarcando también República Dominicana, que eh, han denominado los eh, gobiernos ¿verdad? y instituciones como el Proyecto de Desarrollo e Integración de Mesoamérica. ¿no? Antes. Puede la, la Panamá, pero con la incorporación de, de Colombia y de la República Dominicana a, a, a esta área, ¿verdad? se establece como el proyecto de, de integración y desarrollo del proyecto de Mesoamérica o proyecto de Mesoamérica. Y que abarca todo Centroamérica, más estos sur, sur de México Colombia y República Dominicana. Cuya especificidad se da en función de la producción energética, es decir, hidrocarburos, electricidad, etcétera, etcétera, pero también eh, los activos como minería y la transporte, ¿no? toda la infraestructura para el transporte de norte a sur y de un océano a otro, porque ahí el, este estrecho ¿verdad? es parte de todo ese comercio global que, que cruza de un océano a otro por el Canal de Panamá y otros ámbitos. Otro espacio global que hemos definido es, bueno, y también ahí el sector este, turístico, ¿no? megaproyectos turísticos y megaproyectos de eh, no monocultivos. Otro espacio que hemos estado trabajando es la cuenca del, del Caribe, ¿verdad? cuya especificidad eh, es precisamente la producción energética, los hidrocarburos, etc. Es la zona donde existe una eh, altísima este, concentración de hidrocarburos, por ejemplo, en Venezuela eh, y otros países más, y también los megaproyectos turísticos una eh, una zona eh, un espacio global más es la amazonía ¿no? donde también se concentra precisamente todos estos sectores de, de minería eh, monocultivos etcétera etcétera de eh, llamados extractivos uno más es la cuenca del, de, de la plata que estamos todavía definiendo y eh, finalmente la región del eh, andino del sur amazónica entonces todos estos seis este, espacios globales, dentro de ellos eh, eh, han venido definiendo también zonas específicas de intensa acumulación que es donde se concentra precisamente toda esa infraestructura para la llegada la expansión del capital eh, internacional. Y hemos venido trabajando en esa visión teórico-metodológica, pero también eh, en el análisis de eh, estos espacios, cómo se configuran estos espacios globales y cómo se configuran esas zonas específicas de intensa acumulación. Entonces el libro da cuenta de ello. El libro da cuenta de ello a partir de 12 capítulos ¿verdad? que están divididos en, en, en, en dos partes, con 20 autores y autoras, ¿verdad? Eh, 11 eh, hombres, 9 eh, eh, mujeres, y... Eh, de ellos, de estos 20 autores, 17 somos miembros del grupo, del grupo de trabajo, 3 que son coautores que están ahora integrándose nuevamente. Bueno, finalmente, en esta perspectiva, lo que nos importa es analizar es precisamente desde esa perspectiva teórico-metológica que también ubicamos en términos de un método de análisis llamado investigación para la acción, ¿no? que tratamos de definir como... La producción de conocimiento a partir de eh, la vinculación entre eh, la academia crítica y comprometida con los movimientos sociales y las organizaciones sociales, de, eh, en el marco de la filosofía de la praxis es decir, no se trata solamente de entender la realidad, sino de buscar cómo transformarla, ¿no? en términos de una eh, compartición de, de ideas y conocimiento de, del ámbito académico y del ámbito social, ¿verdad? Para la producción de nuevo conocimiento en función precisamente de las mayorías de los movimientos, de las comunidades, etcétera, eh, y eh, todo esto en el contexto de la lucha de clases. Entonces, en ese sentido, nuestro compromiso es precisamente esta producción de conocimiento compartido, de conocimiento científico que va en función de esa visión de eh, avanzar esta perspectiva. De... Y en este. Libro, Lo que hacemos es combinar aspectos teóricos de algunos de los capítulos que precisamente dan cuenta de esa configuración del capitalismo global y cómo se configura a partir de esa crisis de los 80 este, y que impulsa precisamente esta nueva fase del capital, el capitalismo global con la creación de estos espacios, cómo se configuran los espacios globales y las zonas específicas de intensa acumulación en, en todo el ámbito del continente. Y dentro de esto vamos a ubicar claramente cómo en cada uno de estos espacios su especificidad, por ejemplo el de la frontera de Estados Unidos, toda esa acumulación militarizada que tiene que ver con precisamente todo este, eh, eh, toda esta industria eh, muy vinculada. Al, al, al cinturón de los centros de armamentos, muy vinculada a la industria aeroespacial, incluyendo la automotriz, la electrónica, etcétera, etcétera, donde precisamente la militarización de las fronteras bajo el supuesto de la migración documentada en el narcotráfico y el terrorismo no, no es más que la protección, el control de una región que es estratégica para esta. Y que en ese sentido también estamos trabajando por otro lado, en otro texto, la cuestión de las migraciones. Y cómo las migraciones hoy en día se dan en función de ese capitalismo global donde se van configurando mercados, un mercado global laboral, ¿verdad? Con mercados regionales, donde los migrantes laborales, sean legales o documentados, y los mismos refugiados, los migrantes descalificados o altamente calificados entran dentro de esa lógica del mercado laboral, incluyendo como decíamos, los refugiados, los desplazados porque finalmente van a insertarse en ese mercado laboral y van a, a, a ubicarse, van a ir, van a dispersarse en estos espacios globales y sobre todo en aquellas zonas específicas de, de intensa acumulación. Entonces, en, en el caso de la pandemia de Estados Unidos, como decíamos, está articulada también con el espacio del proyecto Mesoamérica a través de otras zonas específicas que no están dentro de los espacios, pero que sirven de puente, que sirven de articulación, de corredores que van a articular uno con otro y que van a llevar a través de los puertos, a través de todos los mecanismos de eh, sistema de infraestructura, eh, transporte aéreo, marítimo, terrestre, etcétera, etcétera, de un océano a otro. Y a todo el, el, el planeta. Entonces los trabajos que llevamos a cabo en ese sentido van a dar cuenta del establecimiento de esa infraestructura jurídica, de esa infraestructura este, industrial para la producción de bienes de alta tecnología con alto contenido de valor agregado o de infraestructura industrial para la extracción. De recursos como eh, los hidrocarburos, la, miner la, la minería y otros más, los monocultivos, etc. Entonces, llamado extractivismo, ¿no? nos ubicamos en esa lógica del capital. Y también los megaproyectos turísticos, los megaproyectos que van a ser específicos de cada una de las regiones, como por ejemplo en la región al del sur patagónica hemos delimitado ahí varias zonas específicas de intensa acumulación, como el triángulo de litio del sur de Bolivia del norte de Argentina y Chile, que se da como un, eh, una zona específica de intensa acumulación o como el sur de la Patagonia donde su especificidad es precisamente la, eh, eh, la producción extractiva de recursos petrolíferos, de la naturaleza, la como de que la naturaleza, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces vamos dando cuenta de ello en, a lo largo de este, de este libro y estamos preparando, por supuesto, otros materiales más que van a complementar esta visión general que estamos dando y específica al mismo tiempo que estamos dando eh, eh, cuenta en este primer libro. Entonces aquí la eh, cuestión es cómo es muy difícil dar cuenta de cada uno de los capítulos y de los autores y autoras, pero bueno, ahí está el libro que puede ser consultado ampliamente y además, pues en esa lógica de seguir trabajando, acabamos de regresar al trabajo del campo de más de un mes, de, de las zonas específicas, dos zonas específicas de intensa como en el proyecto de Mesoamérica, donde se está dando una lucha muy importante por parte de, de organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, etc., en contra de grandes megaproyectos como llamado Tren Maya en la península de Yucatán, donde se han logrado a partir de esa resistencia el desvío de, esa, de ese ferrocarril por algunas zonas, pero que es un ferrocarril que va a recorrer eh, 1.500 kilómetros, dando cuenta de un reordenamiento territorial de la península, ¿verdad?, para insertar una gran cantidad de megaproyectos que están dándose ahí en términos de biocarbudos, de monocultivos, turísticos, etcétera, y que va a articular ese famoso tren. Entonces estamos viendo ese análisis en función precisamente de la lucha de las organizaciones que están dando y la resistencia que están dando. Y ese es el papel que nuestra perspectiva de la investigación para la acción cuenta a cuenta de ello en este trabajo colectivo. Gracias, Juan Manuel, muy amable. Eh... Gracias por tu presentación, creo que es muy interesante tu texto. Quiero saber si hay preguntas dentro del panel, si no, quiero transmitir dos consultas y una tercera que me llegó hace poco por interno. Eh, ¿Preguntas del panel? ¿No hay? Bueno, les transmito las preguntas de Daniel Silva, que está en, entre la gente que nos está mirando. Eh, ella preguntaba... Hizo dos preguntas. Si puse, pudiéramos explicar cómo funciona el proceso de reasentamiento humanitario en América Latina, eh, si hay acciones actuales para el reasentamiento humanitario como solución permanente en el campo migratorio, entiendo yo que lo está haciendo esta pregunta, si hay protocolos. Y hoy en ACNUR existen profesionales especializados en, algún, en temas de género. Y si pudiésemos dar alguna palabra respecto de las migraciones forzadas por persecución, eh, por motivos de género. Eh, esa es la primera pregunta. Después tiro la otra porque son varias preguntas en una. No sé si Carmen quiere ver esto primero. Sí, yo podría responder a, esa, a esas inquietudes iniciales. ¿no? Eh, a ver, el, eh, digamos que eh, eh, Naciones Unidas genera en un momento determinado una cosa que se llama las eh, soluciones duraderas, ¿no? Y entre esas soluciones duraderas se encuentra lo que se llama el retorno voluntario eh, de las poblaciones eh, desplazadas forzosas hacia su país de origen, eh, el, el, la integración en un tercer país o un reasentamiento, perdón, la, la integración en el país en donde llegamos o la reintegración en un tercer país. ¿no? El, el, hay que decir que a nivel mundial los procesos de, reintegra de, de reintegración en un tercer país son prácticamente nulos, es decir, un 0,1% de esas soluciones supuestamente duraderas eh, eh, van a través de, de procesos de reasentamiento. En América Latina no existían esos procesos hasta... Eh, eh, que se produce en 2015 el, el acuerdo de, de, de Brasil eh, de los 30 años de, de, la, de la declaración de Cartagena. Y eh, a partir de ese momento se intenta de alguna forma generar un proyecto, un proceso que tenga que, tenga que ver con eh, dinámicas propias de América Latina eh, para generar eh, procesos de reasentamiento de población fundamentalmente colombiana en, eh, en países del sur eh, puesto que esta población siempre ha, estado, eh, ha sido parte de, de esos programas de reasentamiento fundamentalmente en Estados Unidos. ¿vale? El, digamos que el, el, el proceso eh, dura muy poco, ¿vale? eh, prácticamente un par de años en el que no le da tiempo ni siquiera a desarrollarse. Eh, los únicos países que hicieron de alguna forma algún esfuerzo por eh, eh, tener eh, listado de gente y generar procesos y protocolos eh, eh, fundamentalmente de población colombiana que se encuentra asentada en Ecuador eh, y que pedían el reasentamiento en un tercer país porque eh, siendo país fronterizo con Colombia esta población se encontraba en peligro, eh, los únicos dos países que lo hicieron fueron eh, de forma más o menos consecuente fue Brasil y, eh, y y Argentina, pero dura muy poco y dura muy poco porque tiene que ver con los procesos de llegada de eh, Bolsonaro y de Macri eh, a los respectivos gobiernos de estos países y se rompe completamente con la dinámica que eh, se habían generado a partir de 2015 de esa reunión regional eh, en Brasil en la que se estaba apostando también por eh, generar procesos propios y protocolos propios dentro de América Latina eh, para reinsertar eh, en, en esos terceros países a eh, población refugiada colombiana. Lo único que tenemos... En ese momento son esos, esos dos pequeños eh, procesos eh, fragmentarios eh, en, en Argentina y Brasil y los procesos de reasentamiento de población siria, eh, que también ocurre en varios, en varios países de, de América Latina, también en ese, en ese momento. ¿no? Pero a partir del 2017 se puede decir que esos programas desaparecen. Yo de hecho, o sea, yo trabajo sobre, sobre eh, desplazamiento forzado y... Eh, eh, intentamos realizar luego no salió pero intentamos realizar una investigación sobre reasentamiento desde eh, desde Colombia y eh, lo que nos dijeron eh, en Naciones Unidas es que se habían paralizado por en ese momento no sabían si permanentemente o no además también coincide eh, todo ese proceso con la llegada de Trump eh, con el, el, la ruptura también de los procesos de reasentamiento eh, que, se, que, que han sido mm, tradicionales en, en Estados Unidos. ¿no? Entonces, hoy por hoy, los procesos de reasentamiento eh, humanitario no existen en América Latina, no se han reactivado eh, y por lo tanto no hay políticas ni hay... Eh, eh, esto, eh, medidas sobre, sobre ese aspecto. ¿no? Eh, en cuanto a, las, a lo segundo que estaba señalando de, lo, de, de los trabajos eh, que tenga, que, sobre migraciones forzadas y que tengan una perspectiva de... de eh, de género, eh, sobre todo pensando en, en esa migración forzada por causas de género, hay también muy poco eh, en, en América Latina, muy muy poco ¿no? hay más trabajo incluso de, sobre diversidad sexual y, y, y desplazamiento forzado que sobre género ¿no? lo que nos encontramos eh, fundamentalmente en, en países como Ecuador son tesis de maestría o tesis incluso doctorales que han trabajado sobre eh, no desplazamiento forzado en concreto por eh, cuestiones de género sino el género como una eh, variante eh, o como un, como un elemento a tener en cuenta dentro de los desplazamientos forzados porque muchas veces lo que se produce son violaciones o eh, utilización del cuerpo de las mujeres en situaciones de guerra que no necesariamente eh, eh, digamos supone, como en otros países, que la, el componente de género es el que las desplaza, sino que es un elemento más dentro de, eh, de los desplazamientos. ¿no? Pero mm, no, hay, eh, una, eh, no hay mucho trabajo sobre, eh, sobre, sobre el respecto eh, y efectivamente habría que Habría que reforzar, ¿no? O sea, una de las cosas que sí quería señalar y que creo que es algo eh, que es común en, en todos los países es que eh, no tenemos políticas de género eh, en políticas públicas eh, claramente establecidas porque una de las cosas que está pasando también a nivel eh, latinoamericano es que hay como una especie de externalización del... De eh, la acogida y de la política supuestamente de integración de, la, de, de las poblaciones migrantes o refugiadas en las organizaciones no gubernamentales. ¿vale? Hay una externalización por parte de los Estados que han decidido no encargarse de esa eh, temática y derivarla a eh, las organizaciones no gubernamentales. En ese sentido sí te encuentras organizaciones no gubernamentales, incluso ACNUR, con profesionales que manejan el tema de género. Eh, pero el problema está en que nos vamos a encontrar siempre con, con, con medidas que vienen de, de, la, de esta función eh, de la cooperación internacional y que no, están inter, que no están interiorizadas dentro de los estados, ¿vale? Eh, y por lo tanto hace que esas medidas siempre sean fragmentarias y eh, muy limitadas, ¿vale? Esa, Gracias, como, así, como algo rápido. Sí, gracias, Carmen. Yo solo quisiera agregar sobre este mismo particular que desde un punto de vista de la integración latinoamericana o los bloques de integración latinoamericana no ha habido una preocupación formal sobre el tema migratorio hasta tiempos muy recientes, tal como le contestaba por interno a, a Daniel Silva. Y lo que ha pasado es que recientemente el año pasado la OEA ha implementado algunas recomendaciones de párrafo para que los países incorporen en sus legislaciones migratorias de manera autónoma. Ni la OEA, tampoco lo hizo UNASUR, tampoco lo hizo la, la CAN, eh, tampoco lo ha hecho MERCOSUR, ha hecho recomendaciones generales en materia migratoria. Sin embargo, tanto la CAN um, ampliado su estatus migratorio para los países compuestos o que componen la CAN y hay una migración, hay una, un tratamiento para los migrantes desde un punto de vista económico, en el caso Mercosur que está recién aplicándose. Pero desde estas perspectivas que tú preguntas Daniel, vinculado al tema de los reasentamientos y tal, yo creo que lo que contesta Carmen es precisamente la realidad de nuestros estados. Eh, y, no, y, y si me preguntan por qué efectivamente los países latinoamericanos no han hecho una mirada de conjunto y están esperando que sean las Naciones Unidas u otros organismos los que pongan el acento sobre esto, es porque en definitiva no solamente relacionados con los migrantes, los países evitan tocar puntos que son espinosos entre sí por razones y motivos ideológicos, sino que también porque eh, ha habido una creciente... Eh, polarización política que hace inviable las conversaciones entre algunos, entre algunos mandatarios Y porque la diplomacia presidencial se tomó la cancha en este contexto hace mucho rato Y cuando tenemos a presidentes de colores políticos tan opuestos La verdad es que los temas grandes, gravitantes y urgentes de las poblaciones Están en cualquier parte, menos en las agendas políticas de los estados de manera colectiva esto rompe quizás un poco el discurso eh, antiglobalización y sobre todo neoliberal, pero la verdad es que cuando uno estudia las evidencias de los países, uno lo que encuentra es una escasa preocupación intrínseca de cada uno de los estados por enfrentar las problemáticas de manera colectiva, asociada y colaborativa. Eh, me llegó una pregunta para Juan Manuel. Eh, en esta mirada global de la economía que están haciendo ustedes como grupo, me preguntan qué rol les asignan ustedes a la penetración del narcotráfico en las economías latinoamericanas y cuáles son sus principales propuestas en materia de política pública económica. Sí, gracias. Bueno, el narcotráfico es parte de la economía globalizada, es parte de esa economía que le llamamos ilegal que igual que la legal, con todo el proceso de catástrofe nacional en términos de industria y otros sectores, pues va acompañado de la eh, economía informal, donde toda una gran por, parte de la población mundial entra en esa lógica de estar eh, elaborando de manera informal, pero la economía ilegal eh, también deja eh, grandes ganancias a, a la acumulación globalizada. Entonces, es parte, digamos, de todo el contexto del desarrollo del capitalismo global en ese ámbito. Los grupos delincuenciales, que no solamente son del narcotráfico, porque ahora lo combinan con todo, ¿verdad? El tráfico de personas, de armas, extorsión, etcétera, etcétera, son parte de ello. Pero también son parte de que los propios estados naciones transformados los usan, ¿no? Lo podemos ver en Colombia, México, etcétera, donde cada vez hay más militares, pero no son capaces de acabar con los grupos delincuenciales, porque hay una asociación, claramente ahí, porque funcionan, lo hemos estado anunciando, como grupos paramilitares que le sirven al propio capital, ¿no? Entonces, desplazando por, eh, poblaciones de lugares que son claves para el, el capital, eh, aterrorizando a la población, etcétera, etcétera, ¿no? en el caso, por ejemplo, de las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez, de las maquiladoras desde hace décadas, pues es una forma también de evitar la organización de las trabajadoras, en, que son mayoría en términos de la lucha de clases contra el capital. Pues el narcotráfico es parte, digamos, del de capitalismo global, porque las ganancias, la acumulación es brutal. En términos de políticas públicas, pues no creemos en las políticas públicas. Sino esa perspectiva. ¿Por qué? Pues porque los estados, es pedirle peras al Olmo, o sea, le pedimos al Estado, al gobierno de los estados nacionales que eh, lleve a cabo una serie de políticas, pero lo que está haciendo es en función de eh, permitir que sus políticas sean en de beneficio del capital transnacional que van en contra de las poblaciones. Entonces, ¿cuál política, ¿de cuál política pública hablamos? ¿No? Para el beneficio de la población. Pues no vemos que haya en ese sentido. Por eso nuestra visión va mucho más en el sentido de la participación eh, activa con las poblaciones, con la lucha, las resistencias, que en términos de políticas públicas. ¿Más preguntas? ¿Algún comentario de los expositores adicional? Rodolfo, ¿estamos listos? Bueno, muchas gracias a todas y todos. Este, realmente muy interesantes todas las exposiciones. Eh, lamentamos el suceso de arribo de los trolls que cuando <risas> aparecen algunos temas que discuten cuestiones de seguridad o de globalización, migraciones, etcétera, irrumpen de repente. Y bueno, tratamos de evitar ese tipo de cuestiones, pero, pero no siempre podemos hacerlo. Bueno, eh, de nuestra parte agradecerles enormemente esta, esta presentación. Para nosotros es eh, un gusto y es un honor poder contar con, con ustedes, con estas producciones de los grupos de trabajo. Eh, realmente digamos, es muy, es muy importante, eh, no solamente la existencia de los grupos de trabajo, ¿no? de esta cantidad grande de grupos de trabajo que tenemos sobre temáticas tan diversas en América Latina, ¿no? estas, estas temáticas que son temáticas de importancia, ¿no? que el Comité Directivo de CLACSO entiende que son las temáticas de importancia para América Latina, y vaya si lo son, ¿no? las migraciones, las relaciones de... América Latina con Medio Oriente, con China, digamos, las fronteras, ¿no? el proceso de globalización capitalista, digamos, son, son los temas de América Latina y en ese sentido Claxo está realmente muy contento, digamos, por la producción de los grupos de trabajo, así que no más de mi parte y de parte del área de grupos de trabajo, del área editorial, agradecerles todo el trabajo, todo el esfuerzo. Y bueno, esta presentación que nosotros creemos que ayuda a la difusión de la producción de los grupos de trabajo y ayuda, por supuesto, a pensar en una América Latina mejor, ¿no? una América Latina más unida y que pueda reflexionar para poder resolver aquellos problemas ¿no? que, en los cuales se encuentra, ¿no? atravesados por, como dice Juan Manuel, por este capitalismo global depredador ¿no? este, del medio ambiente y de los seres humanos, por cierto. Bueno, eh, no más por decir, este, agradecemos eh, la presencia, agradecemos a todos quienes participaron, a todos quienes enviaron preguntas. Este, Realmente todo muy interesante. Y por supuesto, eh, que esta sea una de las presentaciones, una de las muchas presentaciones de los varios libros que van a seguir produciendo estos y el resto de los grupos de trabajo de Claxo. ¿Pablo, algo más? No no sé en si parte, Pablo solamente a saludarles a... y felicitarles, no solamente ya. Hablé al inicio, estuve siguiendo, la verdad que con algunas intermitencias, para ser sincero, por eso tenía la cámara apagada, pero estuve siguiendo las cuatro presentaciones realmente potentes y bueno, con los, con los ejes articuladores o con, las, o con los cruces que ahora enunció también Rodolfo, así que les felicito y como dice Rodolfo, ojalá que sigamos organizando presentaciones y bueno, nos vamos a, a, seguir, eh, a seguir comunicando con los que, digamos, coordinan grupo de trabajo, tenemos mañana una reunión para conversar sobre Claxo 2022, ahí vamos nos veremos seguramente en México el año que viene y seguimos trabajando juntos y seguimos compartiendo producciones y espacios. Así que de mi parte solo saludar y volver a felicitarles. Entonces, nos despedimos. ¿sí? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. gracias. Loreto, justo gracias. se quedó gracias. congelada. Bueno, gracias. muchas gracias por la invitación.